No es casualidad que los jardines sean tan lindos en Frutillar. Tampoco que los que paseamos por esta comuna nos encantemos con las lindas plantas y árboles, la belleza de sus paisajes y el encanto de sus casas, tanto en Frutillar Alto como en Frutillar Bajo. El concurso Jardines de Frutillar nació hace aproximadamente tres años en la mente de los amigos de Frutillar, pero de ahí adelante nos dimos cuenta que necesitábamos muchas cosas. ...primero hacer una alianza con un, con un grupo de gente que supiera... ...de Jardines, que fuera de Frutillar y que quisiera frutillar... Eh, ...y eso fue lo que propusimos al Club Jardines de Frutillar... ...y hemos hecho una alianza que nos ha permitido hacer dos concursos... ...ya el 2014-2015 y seguir adelante con el proyecto... ...como muy bien decían varios de los participantes... ...trabajar en un jardín llena el alma... ...trabajar en un jardín hace la casa más linda... ...nosotros le agregamos, trabajar en un jardín... ...cada uno en su jardín, hace que frutillar como comuna... ...sea más linda, más acogedora y más llena de vida. Bueno, este es un trabajo eh, que demanda bastante tiempo... ...pero lo hacemos con tanto cariño que ni notamos... ...porque está, vemos a la gente tan contenta arreglando sus jardines... ...y en el fondo han han rescatado lo que antiguamente hacían de preocuparse más y de preocuparse de que sus jardines se vean más hermosos. Nos llama la atención cómo lentamente las flores van ganando terreno en varios puntos de la comuna y como cada día se extiende esta maravillosa costumbre de colorear nuestro entorno y de mejorar nuestra calidad de vida. Mira, cuando hablamos de calidad de vida la gente no lo entiende. Dice calidad de vida es tener un televisor, calidad de vida es tener eh, cosas materiales, no están súper equivocados fíjate que calidad de vida significa leer un buen libro plantar flores eh, gozar con eso con las cosas simples gozar con la naturaleza eso es, es calidad de vida eh, mira para mí fue un, eh, una sorpresa el año pasado eh, cuando me avisaron eh, de este premio y, y fue muy lindo porque en realidad mi, mi hobby por la jardinería eh, ha sido desde siempre y, y yo lo hago porque, porque me gusta, porque me gratifica y, y plantar una flor y esperar un año para que vuelva a florecer es realmente es, es, es como un hijo, es lindísimo, es lindísimo, yo, yo lo recomiendo, eh, incluso, incluso por ejemplo siempre, siempre digo eh, la profesión de jardinero es la profesión más linda que existe. ¿Cuándo comenzó este amor por los jardines y las flores? Ya existía cuando los alemanes colonizadores llegaron a este lago Yanquihue, pero se hizo más fuerte con la tradición de ese país. Las familias trajeron rododendros y azaleas, y lentamente las casas de la comuna se fueron llenando de color y alegría. Yo creo que como, como toda mujer, la mayoría de las mujeres nos gustan los jardines y yo me gozo con tener mi jardín porque es como una terapia para mí. Me ayuda a relajarme, a poder ver la naturaleza, lo que Dios ha creado. Y, y es lindo tener un jardín en un hogar. Sí. ¿Qué le ha parecido haber recibido el premio a, la a su jardín el año pasado? Por Mire, yo no me esperaba porque yo aún no quería participar, pero por una de las señoras de los jardines que me instó a participar lo hice. Pero sin ninguna intención de ganar ni nada porque... Yo siempre he mantenido mi jardín así, eh, toda una vida me ha gustado el jardín, como digo, es una terapia para mí, así que feliz porque pude salir ganadora de un premio, que no me lo esperaba realmente, nunca pensé eso yo. Y agradezco a las del Club de Jardines también y al paisajista que también él fue el que quien dio el veredicto final. Las que no tienen jardín que se atrevan a hacerlo porque no es difícil, uno va aprendiendo, día, el día al día va aprendiendo. Yo este año pude felizmente hacer cursos de jardinería y aprendí muchas cosas más, de lo cual yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Uh -huh. Y que, que tengan un jardín, porque es bonito ver las flores, la naturaleza, lo que Dios ha formado y ha creado. Porque las flores es lo más hermoso que puede haber para nosotros. En las casas del campo, los jardines fueron decorando las viviendas de los vecinos. Dedicación y amor fueron los elementos que lograron las imágenes que ustedes pueden apreciar en este momento. Araceli grafica en sus palabras de dónde nace esta pasión por las flores y nos enseña el contenido oculto detrás de un jardín. Partimos pasando tractor y empezamos a poner arbolitos y mantenerlos, aprendiendo también, porque cometimos bastantes errores y... Lo fuimos corrigiendo, fui preguntando, porque todas las señoras saben mucho de jardín en esta zona, entonces el que no sabe, pregunta. Y eso hicimos. Que si hay algo que llena el alma, es hacer jardín, mantener un entorno bonito en la casa, porque con poco se disfruta mucho. Porque tú puedes recoger arbolitos, traer arbolitos, ni siquiera comprarlos. Siempre soñaba yo en tener un rincón así como en el que estamos. Aunque fuera un balcón así, pero tener un rinconcito donde uno tomarse de la manito, tomarse un café, conversar, dar, darse el tiempo para la familia. No importa cuánto sea, ni dónde sea, pero tener un rincón agradable. Y gracias a Dios llegamos a este campo que nos entregó la oportunidad de hacer algo y aquí estamos, y lo hemos hecho con mucho amor. ¿Y qué le parece haber sido ganadora del premio por, el, por este trabajo? No lo imaginé nunca, porque la competencia es muy dura por acá. Sí, hay tanto jardín bonito, las señoras saben tanto. Les juro que lloré cuando me avisaron Tal vez los reconocimientos entregados a Araceli, Alejandra, Juanita, y a otras tantas mujeres se transforman en un premio a una tradición heredada, pero que ciertamente sorprende de grata manera. Y como bien pareciera presagiar el logo de la comuna, cada día frutillar sin duda florece contigo, y florece gracias al trabajo de estas mujeres, que dedican una parte importante de su tiempo a llenar su entorno de color y alegría.